6 momentos poco recordados de personajes icónicos del anime señores este canal estrena el día de hoy una nueva sección el top 6 y como no hay cosa más fácil que beber agua y hablar de Dragon Ball Vegeta estrena la nueva sección del canal catalogado por muchos como el mejor personaje de su franquicia e incluso liderando las listas de popularidad de los años 90 hablar de Vegeta es una tarea interesante porque si hay tres momentos de este personaje que marcaron la industria del anime yo te aseguro que hay seis que lo marcaron como personaje así que relájense, acomódense, pero no se duerman porque hoy veremos seis momentos únicos de Vegeta ¡Pero ah! Dale like y suscríbete para que no te pierdas de ningún contenido que se suba a este canal Bien, seguimos Rápidamente explico el formato, primero el contexto y luego el momento que ocupe un lugar en el top Dicho esto, comencemos En la puerta del otro mundo, Emada y Osama toma una polémica decisión para salvar la tierra del poderoso Buu Envía de nuevo a la tierra a un asesino soberbio con un hijo muy apegado a él, un Saiyajin despiadado que se ganó con su sacrificio una segunda oportunidad. Este es el número 6. Vegeta recibe una segunda oportunidad para volver a la tierra y ayudar a su rival, convirtiéndose en el segundo en toda la historia de la franquicia en hacer esto. El primero, el abuelo Gohan, personaje icónico del que hablaremos en un futuro. Vegeta ahora con toda la libertad admite que se siente vacío, a pesar de estar en la situación perfecta para hacer todo el mal posible, reafirma lo que ya sabemos, los errores que cometió antes de morir fue para recuperar su orgullo destruido, orgullo que duró años forjando y lo hizo intentar hasta lo imposible, como en el puesto 5. En una ocasión llegó a la tierra un Saiyajin llamado Paragas, solicitando la ayuda de Vegeta. El plan es el siguiente, derrotar un guerrero que se hace llamar el legendario Super Saiyajin y como recompensa tendrá parte del reino de Paragas. Hemos visto más de una vez a Vegeta siendo víctima de su orgullo, pero son pocas las veces que lo vemos recuperando su confianza, y si, sí, en un momento la llegó a perder. Resultó esto ser una trampa para Vegeta y sus compañeros El hijo de Paragas era el legendario Super Saiyajin Desde este momento Vegeta fue testigo de cómo eran humillados todos los guerreros que estaban con él Esta es una de las pocas veces que Vegeta se muestra indefenso frente a otra persona. Aceptó los insultos de Paragas, aguantó los insultos de Pícoro, y todo esto por un largo tiempo, mientras se quedaba indefenso al ver que nunca podría ser como el legendario Super Saiyajin. Pero el tiempo pasaba y su hijo seguía siendo humillado por esta persona, su rival, el hijo de su rival, incluso Pícoro seguía siendo humillado, a pesar de estar actuando en equipo contra una sola persona. Definitivamente ya era suficiente. Era hora de hacer algo. Y aquí les presento el puesto número 5. Vegeta reúne valor para enfrentar a uno de los rivales más icónicos. Broly. El legendario Super Saiyajin. Yo soy... ¡Vegeta! Así es, Vegeta... El príncipe de los Saiyajin, quien aprendió desde pequeño la verdadera naturaleza de los que le rodeaban desde un principio supo que freezer asesinó a su padre así que tenía dos opciones revelarse que hubiese sido un grave error o entrenar y esperar la primera oportunidad esta última fue la que vegeta escogió y su primer paso de este plan es el número 4 vegeta consciente de que es inferior usa la cabeza y a base de pura estrategia, roba las cinco esferas del dragón que Freezer tenía. Y salió sin ningún rasguño, aunque parezca mentira. Entonces, ¿cómo hizo esto si Freezer estaba ahí en la nave? Fácil, creando un señuelo. Robó las esferas y se retiró con una habilidad que había aprendido en la tierra. El control del ki. Evitando así cualquier problema y salir sin un rasguño demostró estar a la altura de la situación, al igual que en el puesto 3, solo que fue un poco diferente. En esta ocasión, Goku y él son los encargados de eliminar a Kid Buu. Las cosas no van muy bien, Vegeta es inferior a Goku y Goku tiene un problema. Necesita un minuto para recuperar su energía. No hay de otra. Goku se niega, pero ¿acaso existe otro método? No. Ahora solo queda una cosa, sobrevivir. 8 de noviembre de 1995, fue el día que salió a la luz una de las mayores humillaciones de esta franquicia. Solo un minuto, es lo único que ronda por la mente de Vegeta, mientras da todo lo que tiene. Una, dos caídas, y cuando ya es evidente que esto se acabó. ¿Qué es lo que te causa tanta gracia? Y este es el número 3 su cuerpo está destrozado pero su convicción sigue en pie lo suficiente como para escuchar su nombre igual que en los viejos tiempos esto siempre fue así incluso en uno de los capítulos más oscuros de su vida hubo una ocasión en la que vegeta vendió su alma para obtener el poder necesario con el objetivo de matar a goku hizo todo lo posible para que éste lo tome en serio tarea que le costó su familia y la vida de cientos de personas pero el destino no le permitió ser el rival a vencer luego de enterarse que Goku nunca pensó en pelear con todas sus fuerzas, es ignorado por su rival, Goku entiende que un sujeto llamado Majin Buu es más peligroso que Vegeta por lo que pide su ayuda para derrotarlo juntos y este es el número 2, Vegeta deja inconsciente a Goku para hacerse cargo de este monstruo este es un momento único señores, es la última vez que Vegeta muestra su lado tan conocido, esa faceta cruel, pero hay algo diferente. Los que sabemos qué pasó después, nos dimos cuenta que al final salvó a Goku. Esta fue la despedida al Vegeta que estábamos acostumbrados a ver, aunque esta no fue la primera vez que se despidió de nosotros. 12 años atrás, la situación fue totalmente opuesta. Goku encuentra por tercera vez a Vegeta, en esta ocasión agonizando. Él observa a Goku frente a Freezer y es testigo del primer golpe, el golpe que devolvió la esperanza a todos los presentes. Cada ataque de Freezer es rechazado, entonces ocurre algo inesperado. <risa> Goku escucha que Vegeta se llena de orgullo al hablar de él, proclamándolo como el Super Saiyajin E incluso estaba recuperando fuerzas para seguirle recordando a Freezer que este era el momento que se merecía Pero todo terminó de una manera trágica Goku no le aconseja que luche para que muera de una vez, ya que mientras más se esfuerza, más sangre brota de su cuerpo. Antes de lo inminente, Vegeta le dice que sus padres fueron asesinados por él, que también destruyó el planeta Vegeta por temor al nacimiento del ya mencionado Super Saiyajin. Y este señores, es el número uno. Vegeta por primera vez, le ruega a una persona para cumplir su deseo. Vengar a la familia que le enseñó todo sobre sus habilidades, le enseñó todo sobre su raza. Le ruega a Goku dejando sus esperanzas a quien fue su enemigo, mientras muere el príncipe de los Saiyajin, el gran Vegeta. Nos vemos en el próximo video. Cuídate.